Hola, muy buenas, chicos. ¿Cómo están? Hoy día vamos al capítulo 2 de Plantas versus Zombies. Y vamos a estar intentando conseguir la hiela guisantes u otras más. Vamos a intentar ganar esta partida porque se ve que está difícil con los atletas. Pero yo creo que le pongo una una papa. La, um, y la sueltan y los matan y así es como yo intento ver si un de cámara o algo así. No debería no. hablar el tema del celular pero igual vamos a intentar tocar otros temas jugando, comentando y lo puedo. Estoy como no. mucho No sé si me notan la voz Pero Estoy con mucho ánimo. Ok, se está poniendo difícil Porque ya me están apareciendo Los otros y no quiero Tener más complicaciones Voy a poner Un unos ahí Un papá tú bueno, sí, sí. Patata. Por si estamos bien. Aunque no sé si se me... Si van a aparecer los atletas al tiro o van a aparecer la... Eh, no sé si van a aparecer en la horda de zombies. Tampoco no sé eso. Así que vamos a proteger a lo loco Y sí, estamos completamente con esta fila. Ahora necesitamos poner. se llama aquí viene otro se va a morir obviamente placa y estoy agarrando el truco a este juego el truco obviamente porque es un juego de solamente mover cosas y esto pueden plantar eh, desenterrar o algo así que sea los zombies muertos más por la ocasión hay aparte parte de los torpedos donde te muestran todos los zombies que mataste por el momento y se me hace divertido porque hay muchos, pero muchos y aparecen de forma divertida y eso es lo que me gusta aparecen en forma de torre Vamos a intentar proteger los girasoles, que creo que no es lo más importante del juego, pero igual sirve un harto. Queda de loco con esta onda. <risa> eh, voy, hacer... voy a hacer doble fila de, de los horizontes más los... quieres, Vamos. En el capítulo pasado no sabía que a este nivel podía conseguir el Gyaris antes. Y por eso no había grabado solamente hasta la patata. Pongo esto acá. Me gusta mucho este juego porque me recuerda cuando yo era niño todavía jugaba eso así que vamos a hacerlo con el espíritu <ríe> que espíritu con el espíritu de planta versus zombies ¿Sí? zombies muertos Lopa, De... el último, tira, oh, es no, no, no, no, no, por no, no, no, no, no, no, no, Se está sí. poniendo con ciclo. Ahora sí puedo matar. Vamos. Vamos a por más a completarnos. Plantas versus zombies. El 2, no. creo que no está para PC. Entonces... No me lo voy a instalar. Posiblemente con emulador. Muy potente. quiero instalarlo un ningún de una de siento que son como un poco un poco que gastan mucha batería no sé y si lo no ahora vamos a ir a matar a este que está aquí con el conito a tener un genelizante ya se de aquí. y ya estamos perfectos por el momento, no sé si vamos a tener conflictos en la horda y pues pues bueno vamos a Defender Para que no nos toquen los girasoles ni la casa Ok, a ver Ya poco no se lleva aquí Y se necesita Falta poco pero la horda final bueno un poquito alto vamos no sé. eh, sí a colocar esto acá y por lo menos me estoy teniendo mucho conflicto con con los con los los zombies deportistas no sé Nadie me va a sacar clip, así que... puedo pedir. <risa> Esta partida está más que ganada. Solamente hay que concentrarse en estos. Sacrificar un poco de girasoles y listo. esta noche vamos a saltar a cada de su casa atentamente los bombes ok, no aparece la lo que se llama la animación de las cinesas cuando este wey está saltando Si hubiera el hierro infante sería un tremendo problema estos dos nuez sí estaría muy bien Muchos girosoles Prisa ¿Sí, amigos, nunca salten vallas del vecino